Mi gente linda de Aries, vamos a comenzar con tu signo. Entonces, acá tenemos tu signo, vamos a ponerlo un poco de cabeza. Si es primera vez que ves mis videos, bueno, tienes que saber que eh, no somos dueños de la verdad y que nos podemos equivocar. Así que espero que esta tirada vaya... Eh, con tu energía, y si no, lo que no te guste, pues no importa, déjalo pasar. También recordarlos que eh, estoy mostrando aquí la carta de la luna nueva, si no has visto el video, pues te invito a que veas el video, por acá lo dejo, eh, para que puedas ver el video de lo que trae, eh, la energía que trae esta semana y la luna. Entonces, eh, comenzamos con el signo de Aries, ¿no? Imaginando que comenzamos acá... Vamos a olvidar por un momento la configuración de la carta. Solamente vamos a tomar lo que nos interesa, que es la luna nueva y el sextil que está haciendo a los tres grandes. Para Aries, si sí, la casa 1 es esta de acá, la casa en donde va a estar cayendo tu luna nueva es en la casa 8. Y en la casa 10 es eh, el sextil, la puerta, la gran puerta de oportunidades que se abre, es en la casa 10. Entonces la casa 8 está representando eh, los impuestos, está representando el dinero que tienes con otras personas, pero también es una casa de sexualidad, es una casa en donde pues, te está invitando a probar cosas nuevas o activar tu sexualidad a través quizás de... Eh, la sexualidad tántrica, los masajes tántricos, de probar cosas nuevas. Eh, esto de alguna manera ayuda, empodera a trabajar la, el estatus social, ¿no? ¿Cómo te, ¿Cómo te ven? Aquí hay una gran posibilidad de inversión, de inversión eh, psicológica, ¿no? de, de invertir emocional y psicológicamente en ti, de invertir también en... en bueno, en lo que desees invertir realmente habla de las inversiones y de lo que te da ese reconocimiento público. Porque bueno, la casa 10 es el reconocimiento público. La, el trígono que está teniendo la luna nueva se estará formando para ti a la casa 11, por lo que es un excelente momento para mostrarte en redes con o para trabajar en, en grupos eh, sin fines de lucro que de alguna manera pues eh, ayuden a la sanación de la humanidad. Bien, recuerda que la cuadratura para ti se está dando desde tu casa 7, desde la casa 7 hasta la casa 10, por lo que ten eh, cuidado mmm, en tus relaciones no solamente de pareja, sino con socios, con amigos, que tus valores vayan más allá de cualquier eh, requerimiento de otra persona. No, tra no te traiciones, no te autotraiciones para estar o quedar bien con todo el mundo porque tú necesitas tomar conciencia del impacto que estás dejando sobre todo cómo te está mirando el público, ¿no? Cómo te, está mirando, eh, cómo te está mirando la gente que está a tu alrededor. Así que es un momento de tomar decisiones de la manera más sabia. Vamos a ver con el tarot de Osho cuál es el mensaje que tienen para la gente linda de Aries, de Sol, Ascendente, Luna. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen para ustedes esta semana, nos sale el arcano mayor de El Rayo o La Torre. La Torre o El Rayo nos está diciendo de que es un momento exactamente para cambiar y transformar creencias psicológicas y creencias familiares. La Casa 8, que viene siendo exactamente la Casa de Escorpio para Aries, eh, nos está diciendo de una gran conexión también con los ancestros con las herencias ancestrales probablemente psicológicas más que materiales entonces es un momento para romper patrones para sembrar eh, pensamientos positivos energías positivas aquí hay algo que se cae hay algo que definitivamente sale de tu vida y te da el poder de sanar esto está súper bien aspectado para ti porque va hacia tu evolución recordemos que Venus que estaría pasando por tu casa 7 está teniendo un trígono con el nodo norte en Géminis muy bueno para tu evolución espiritual así que invierte en tu en tu inteligencia emocional vamos a ver cuál es el mensaje que tiene el tarot de Rider Waite para ti Vamos a ver, nos, lo primero que nos sale es el 8 de bastos, 3 de copas, 4 de bastos. Me gustan cómo están saliendo estas cartas para ti. Y bueno, lo primero que nos habla es realmente como la ratificación de que tomes conciencia de tus pensamientos, tomes conciencia de cómo hablas, del de tiempo verbal que utilizas si estás hablando en presente, futuro, pasado, si estás hablando de manera imperativa, como a manera de orden, ¿no? de, de, de eh, ser como posesivo o de ser muy condescendiente, entonces una manera, una cosa importante para ti esta semana es la forma en la que te comunicas y la forma en cómo actúas, para ti vienen cosas rápidas, vienen cambios muy trascendentales, cambios trascendentales que pueden ser cambios de estatus social, ya sea que te cases o que te divorcies, pero se ve más como un matrimonio o que te mudes no solamente que te mudes de, de casa, sino que te mudes también de país. Es una semana para celebrar, para disfrutar la vida, para agradecer sobre todas las cosas. También nos está saliendo el rey de espada, por lo que vuelvo a decirte, ten cuidado con tus emociones que vayan en tu contra. El rey de Espadas nos anuncia la búsqueda de ecuanimidad en tus pensamientos está precedida por el 5 de copas y el 5 de copas está llorando triste por el pasado por el pasado que no tuvo por el pasado que dejó perder pero no se está dando cuenta de las oportunidades maravillosas que lo esperan en el futuro porque está dándole la espalda al futuro entonces ten mucho cuidado con estas emociones que te tiran hacia abajo ¿no? que te llevan hacia lo profundo por otra parte la sota de bastos nos habla de viajes nos habla de salir de la rutina quizás para ti es un momento de hacer más ejercicio de salir salir de la rutina buscar nuevas actividades sobre todo físicas que te ayuden a descargar energéticamente y que te ayuden a eh, tomar conciencia de tu corporalidad de tu cuerpo mmm, de emociones que están reprimidas. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos sale para ti con el tarot de la magia sexual para las personas que están casadas, eh, casadas en parejas o eh, solteras. Mira qué cartas tan lindas. Sobre todo me gusta. ¡Ah! Cayendo las cartas. <ríe> sobre todo me gusta la sota de, de bastos. Vuelve a repetirse, ¿no? Vuelve a salir. Nos habla de esa emoción de hacer algo nuevo, algo diferente, de salir un poco a la aventura, de reconectar con tu magia y sobre todo de reconectar con tu pareja. De buscar eh, algo, algo nuevo para hacer, algo, un proyecto, algo que los ayude a. Eh, tener lazos más fuertes el caballero de bastos y sale mucho fuego en tus cartas te están invitando a tomar acción a hacerte responsable y a tomar acción a ir por las cosas que tú has dejado a un lado que has procrastinado. no solamente en tu vida personal porque esto va, va muy dirigido para tu vida personal sino también para con tu pareja Uh, seguramente has prometido has dicho de hacer algunas cosas que todavía no las has podido hacer que no las has podido cumplir pero que seguramente de una manera muy creativa lo vas a conseguir y lo necesitas conseguir porque esto si no va a traer consecuencias eh, fuertes en la relación de pareja la decepción de tu compañero la, la tristeza y probablemente pues pueda terminar también en, un, en una separación para los solteros nos sale el carro, el carro nos está hablando de movimiento, una vez más la ratificación de que necesitas moverte, de que necesitas hacer ejercicio, de que necesitas reconectar con las ilusiones del pasado, pero solo las ilusiones, no las emociones, las emociones las dejamos a un lado, reconectar con esas ilusiones para poder desde allí crear. La energía sexual necesitas moverla más, necesitas mover eh, tu energía del chakra, del chakra base y del chakra 2 para que puedas eh, sentirte más plena y más pleno en estos momentos. Bien, ahora vamos a ver cuál es el consejo que tienen para ti las, las cartas del de tarot angelical o si quieres hacer una pregunta, bueno, este es el momento que puedes preguntar y que seguramente van a responder. Nos sale mejoría de salud. Es verdad, esta vez no les hablé de salud, pero bueno, les he hablado tanto de hacer ejercicio porque es como la, la recomendación, no hay tanta energía vital que tiene que salir por algún lado. Pero nos hablan de una mejoría de salud, así que para las personas del de signo de Aries que tengan algún problemilla de salud, va a haber mejora de salud. Para el trabajo va a ser una semana también para firmar contratos, no se los había comentado, pero va a ser una, una semana también para firmar contratos para, eh, sobre todo como para revisarlos. Y si están hablando de alguna operación, de que algunas personas necesiten hacerse una operación, pues parece que ya es el momento. En la parte de la salud. Bien, vamos a ver también cuál es el mensajito que les dan de con el tarot de Hoponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Técnicas hawaiana del perdón. Vamos a ver cuál es el mensaje que nos dice. Y nos dice, yo escojo la paz y la libertad. Yo escojo la paz y la libertad. Mi gente linda, espero les haya gustado el mensaje de esta semana. No es que les haya gustado que les haya servido, pero si les gustó y les sirvió, les invito a que me regalen un like. A que comenten, a que lo compartan y a que se suscriban al canal y le den a la campanita. Que tengan un feliz día. Bye, bye.